Hola, me llamo Irene Kibirian y soy originariamente de Pamplona. Ahora mismo vivo en Ginebra, Suiza, y hace nueve años que vivo aquí, desde 2013. Y ahora mismo estoy trabajando en comunicación en Nestlé. Lo que más me gusta de mi trabajo es que al hacer comunicación interna, comunicación global, eh, hablo con mucha gente, conozco a todo el mundo de la, de la empresa, Puedo probar productos antes de que salgan al mercado y sobre todo el ambiente laboral y el equipo que tengo. Lo que más diría que estoy de menos de Pamplona va a ser lo más obvio, que es la familia y pasar tiempo con ellos, celebrar los domingos juntos, comer en casa. Así que aparte de la familia y la comida, poco más. ¡Hazte next!